El barómetro del tercer sector social de Euskadi constituye una separata del libro blanco con los principales datos cuantitativos. Es un producto más ágil, más visual y más manejable, en el que quedan recogidos los principales datos de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi. Los datos están agrupados en seis capítulos, identidad y grandes cifras, actividad personas, recursos económicos, herramientas de gestión y de comunicación y relaciones externas e internas. Nuestro universo objeto de estudio está compuesto por 3.938 organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi. Para nuestro estudio hemos obtenido una muestra de 371 organizaciones a las que queremos agradecer su participación rellenando el cuestionario. Se estima que el tercer sector social de Euskadi está formado por 3.938 organizaciones, lo que supone una tasa de 1,8 organizaciones por cada mil habitantes de Euskadi. Estas organizaciones eh, tienen empleadas a, en torno a 38.500 personas y canalizan la participación social de unas 158.600 personas. En 2018 eh, gestionaron un volumen económico de 1.736 millones de euros, lo que equivale al 2,3% del PIB vasco. Bueno, las asociaciones son la figura jurídica mayoritaria del sector, 9 de cada 10 organizaciones lo son. Otro 6% aproximadamente son fundaciones y el porcentaje restante corresponde a otro tipo de figuras jurídicas como cooperativas de iniciativa social, congregaciones religiosas, etcétera. Casi 3 de cada 10 organizaciones cuentan con la Declaración de Utilidad Pública, que supone un reconocimiento social a su labor e implica que sus fines persiguen el, el interés general. El 47% de las organizaciones eh, están constituidas directamente por las propias personas o familias destinatarias, lo cual da muestra del vínculo permanente que hay entre las organizaciones y las personas a las que se dirige su actividad. El 97,8% de organizaciones son organizaciones de base y el 2,2% restante son redes o organizaciones de segundo o tercer nivel que agrupan a otras entidades del sector.